Esta gente piensa que esta mierda es fácil, lo que no saben es que eso no es así, no sé qué me traerá todo el futuro, vivir de la música, sueño seguro, sueño seguro, solo laburo, yeah, mami, solo lo estimulo, sueño profundo, sueño seguro, yeah, mami, lastimas mi mundo.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 Mi solo lo estimulo, sueño profundo, sueño seguro. Lleva yeah, a mí lastimas mi mundo, mi mundo está hecho una mierda. Nadie a menos ganas de vivir, pero consumo un par de temas y al escribir yo reviví, Acepte morir, mezclo ribotril trill. Oh, acepte morir, acepte morir, mezclo ribotril Oh. Acepté morir, acepté morir, mezclo ribotril. oh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 7 kilos de autoturno. Oh eh.